Gracias Carolina, gracias Francis, a todo el equipo de producción, gracias a la doctora que nos acompañó hoy, ¿verdad? Muy interesante. Gracias. El gracias. planteamiento. Dos cosas, eh, tratar en un breve espacio, el breve espacio de Pablo Milanés, tú has escuchado esa canción, tú eh, Pedro, la has escuchado Blackie, eh, no solamente es escuchar al alfa, al alfa hay que escucharlo. No sé por qué la gente le gusta, porque... El ritmo, es que hay un estudio. Eh, atención, eh, Carolina. Hay un estudio científico que establece que el reggaetón provoca mayor eh, actividad cerebral que toda la música. El no mira. Pero perdón, Jerlang. Porque a mí es, me gusta. A mí para el algunos el género. Pero seres el humanos. No, alfa, no, yo para no. Para todos. En bueno, el que el yo nunca, yo, yo, no yo nunca he podido me me aguantar sí, un round. En mi propio vehículo, porque te lo digo, cuando no. ya yo estoy en la calle... Mira, por ejemplo, le... cuando yo viajo a Santo Domingo, normalmente yo voy los domingos a Santo Domingo a estudiar. Cuando vengo de allá para acá, de baratado, después de, de, de, de, de, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde... El reggaetón clase, en lo que te mueve. Teoría, yo pongo música de reggaetón en el carro, porque yo sé que científicamente eso va a provocar mayor actividad cerebral y evitaría que yo me duerma. Si pongo a Camilo VI, termino... Termino en una parcela de arroz con las cuatro gomas para arriba. Si pongo a Mozart, no Mozart la para, sino a Mozart, eh, ¿verdad? Eh, eh, termino bol, bol, eh, eh, eh, con un vuelco. Pero, o sea, si pongo que, a, oye, quién más, a José José, me no. voy a dormir. Pongo reggaetón, pongo a Rochi, que es rap, ¿verdad? Rap dominicano. Pongo a Rochi, pongo al alfa. Eh, ayer, ya, lo que te quiero decir es que es no ciencia. entiendo por qué la gente le gusta el alfa. Yo no entiendo. Mi género favorito es el reggae, Francis. No te sorprende. Eh, pero... El alfa, o sea, no entiendo. El ritmo. El ritmo. Porque pan, pan, pan, o sea, es sí, una el, cosa. El, eh, es posible que sea el ritmo. Yo realmente <risa> no sé qué es. A mí no me gusta. <risa> me pero les respeto mucho porque es un ídolo mundial. No. Es un ídolo mundial. Lo que... respeto. No ¿Quién? Veo. El Real. alfa, un ídolo mundial. El del Bugatti. Ese, ese es el de Bugatti. France. Llenó el Madison Square Garden. Lo reventó. Mire, o sea, eh, mira, por varios estados Estados Unidos. Miren, señores. Con relación a, a mi tema del día de hoy, he enviado ahí al a, te mandé, eh, quiero que pongan algo de Wilson Camacho y de Jenny Berenice. Miren eso. Escribe ayer Wilson Camacho, y luego vamos a hablar en un año, Pedro. Podemos hablar de esto. Anotemos la fecha y vamos a hablar en más o menos en un año. Dice Wilson Camacho, el director de la de la PECA, los excesos de valor solo se resuelven con más exceso de valor. Eso es un personaje lo que Wilson Camacho está haciendo. Ustedes lo verán en un año, dos años, retirándose y convirtiéndose en un abogado privado. O quiere ser procurador general de la República, Anota la fecha, no la anotamos. O quiere ser procurador para llenar ese currículum y luego retirarse a su vida privada. Eso es un personaje lo que Wilson está haciendo. Pero Jenny Berenice va por el mismo camino. Dice, la única respuesta digna de un fiscal bajo ataque es ser más fiscal. Mire, Jenny Berenice, usted es lo que está hablando de disparate. Todos los fiscales siempre estarán bajo ataque. Siempre. Todos los jueces siempre estarán bajo ataque. Siempre. Todos los investigadores siempre estarán bajo ataque. Siempre. No se pierda ahí, no se, no se haga la víctima. Que Usted sabe que los fiscales... Los fiscales, igual que los policías, siempre están bajo ataque. Eso no es hoy. Siempre. Por un lado y por el otro. Así que ese discurso, donde hay gente donde hay gente que lleva anotaciones, no se lo compramos. Que no se le olvide que usted archivó una, una querella en contra de Leonel, que depositó Guillermo Moreno, y usted dijo que eso no tenía base legal, no tenía asidero legal, y la archivó. Hoy todo el mundo se lo recuerda. Pero bien. No hablemos de eso ahora, porque ahora el, el populismo, la fiebre, la, la, la sociedad enardecida que quiere sangre, celebra todo. Pero vamos a, pero vamos a recordarnos, atención Pedro, anótate datos, Nelson Mandela, 27 años preso. Vayan a buscar esa historia, yo no se la voy a contar. Vayan a buscar la historia de Nelson Mandela, 27 años preso, y luego se convirtió en el presidente, uno de los líderes más grandes, Nelson Mandela. ¿Y por qué duró 27 años preso? Por, por ser un delincuente, evidentemente que no, pero otro dato le voy a dar, Evo Morales en Bolivia que tuvo que salir corriendo hace, hace, hace unos meses, salió corriendo porque dijeron que, que fue que fraude, que corrupción, salió corriendo, y ¿dónde está eh, Evo Morales? Está otra vez en Bolivia, y ¿quién está presa? La presidenta que, que, que provocó que lo apresaran a él, a Nina Añez, pero vamos a puerto a, a, a Brasil, abajo ahí, el presidente Lula da Silva, el expresidente Lula da Silva, condenado a 17 años de cárcel por corrupción. 17 años de cárcel por corrupción. Liberado y luego absuelto, porque un juez dijo, eso, eso se hizo de manera incorrecta. Y así seguimos eh, Keiko Fujimori en, en el Perú. Y así usted investiga, investiga, investiga y se va, y se va a encontrar con muchas cosas. Anoten las, las fechas y busquen la historia, señor. Sergio Moro, de Brasil, fue el fiscal, oye esto, Pedro, fue el fiscal más aplaudido de todo Brasil en ese momento. Hoy es un referente, Sergio Moro es un referente de lo que no se debe hacer. ¿Están escuchando? Pero yo estoy hablando de es que la gente hay que decirle que, como que un poquito más allá, no se quede aquí, un poquito más allá, un poquito más allá. Sergio Moro. Busque la historia de Sergio Moro. Aplaudido, ovacionado en un momento de, de populismo y hoy es referente de lo que no se debe hacer. Anoten, anoten la fecha. A Israel Rosario, una estrella. Al penalista. Está bien abogado. Del programa, Israel. Y Saludo para ustedes. Te hace un respeto. aporte con respecto a la prórroga entendida en razón del artículo 25. Vamos a ponerlo en contexto. Sí. O, ayer vencía el plazo para que el Ministerio Público presentara acusación en contra del primer caso, el caso Pulpo. Ahí debió ayer presentar la acusación completa de, y todas las pruebas verdad, que tiene contra el caso Pulpo. No fue así, venció el plazo. Entonces. Ahí dice, al entorgar la prórroga, en uh -huh. aquel momento interpreta, debe interpretarse como una intimación, una del, intimación. Mismo tribunal, del mismo tribunal, como quien dice, ya te estoy abriendo el espacio para que tú vayas concluyendo. Correcto. El, el artículo 25 dice, uh -huh. en ese caso, cuando ponen en discusión el, si, si es que ha vencido porque se sobreentiende que ha sido ya previamente intimado por el tribunal, él dice que el artículo 25 Debe interpretarse a favor del reo Todo lo que claro. venga a favor Vamos a aplicar eso uh -huh. Como ayer vencía el plazo Para que el Ministerio Público Wilson Camacho, Jenny Berenice Y todo el grupo presentaran acusación en contra De los acusados del ca o, o e, Investigados en el caso Pulpo Al vencer ese plazo El juez ahora debe intimarlos a ellos Y le da un plazo de 10 días Para que presenten la acusación Si en el plazo de esos 10 días No presentan la acusación Que lo harán si no lo presentan, entonces se queda la acción como extinguida o extinta. No sucede absolutamente nada y todos deben ir a, a, a libertad. ¿Pero qué pasa? Hay un momento en el que ya Wilson Camacho pidió una prórroga. Él debió presentarlo hace creo que tres meses atrás. Si no bueno, me fueron cuatro meses. Ajá, cuatro meses. Y le dieron cuatro meses de prórroga. Si en esos cuatro meses él no logró completar lo que, ten, lo que él dice que ya tiene blindado, oigan esto, señores. Si él no logró Completar lo que él desde el principio dice que tenía blindado, entonces inmediatamente ayer debieron quedar en liberar todos. Eso fue lo los que imputados. entonces aquí dice. Pero sí. como aquí no se aplica la ley, como aquí no se respeta nada, sino que todo es un bulto y la gente no lo reclama porque, como no le toca a usted, entonces sucede ese tipo de cosas. Le estoy diciendo hoy: anoten y vayan a buscar la historia de Sergio Moro, un fiscal aplaudido, ovacionado por todo Brasil y hoy es referente de lo que no se debe hacer. Ahí te lo mandé Lo que él dice entonces Si te solicito la prórroga de cuatro meses Y me auto, y me la otorga Si te intimo Te estoy dando otro plazo más Para seguir claro. investigando Y presentar actos de conclusión Yo te acuso de ladrón esta debe, esta debe ser única Yo te acuso a ti de ladrón La práctica es que los jueces Colaboran, colaboran mucho con los fiscales Y se dice. supone Oye en esto yo te acuso de ladrón y se supone que la prueba que yo le presenté o los elementos de prueba que yo le presenté al juez para, que, para solicitar tu medida de coerción son válidos y te vinculan a ti con el hecho, con probabilidad de, de, de, de condena, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué resulta? Ahora esas pruebas no son suficientes para yo presentarle en acusación. Entonces, tiene que liberarlo. No Eso es lo que dice la ley. O no Eso es concluido. lo que manda. Ok, no. Pues está bien, en lo que tú consigues la información y, lo, y la prueba, déjame liberarlo para que luego tú vengas con la prueba. Pero mientras tanto preso, no. Eso es un abuso. Pero bien. Eso lo hablaremos después. Dejemos que el tiempo pase, señores, porque que hablar en estos momentos de tanto euforio en un pueblo tan ignorante como este. No tanto así, no. Pero no, no, no dicen los datos. Tú no has visto los datos de aquí. No, ¿cuáles son? Los lo, lo datos, por ejemplo, del aprendizaje de la gente. Ah, de, no, de Entonces, no, no, no, no me digas que no. Porque está demostrado. Pero que está demostrado. El 4% que, por ciento resolvió eso. ¿El 4%? no. Aquí la y era de eso era que iba a hablar sobre la metodología de, de aprendizaje. Pero bien, eh, veremos qué pasa a futuro. Anoten la fecha, le dije, le dije caso Brasil, caso Nelson Mandela, caso Bolivia, Sergio Moro. Anoten todo eso ahí. Pero a propósito de la ignorancia del pueblo dominicano, en su gran parte, hablemos de, lo, de los sistemas de aprendizaje. Eh, yo te di una, una fotografía para que comentemos. Eh, Robert Abreu, que es un joven brillante del área de historia, publicó en su estado algo que me pareció muy interesante. Eh, ¿lo, tenemos una, ¿Lo tenemos ahí la fotografía, muchachos? ¿Lo tenemos ahí? En la tablet. En el ¿tien? chat. En de la, la, la tablet, búsquenlo ahí para, para concluir. Tabla, ¿no? No, no, no. ¿No, qué vaina. En el chat de amable avísenme si, si la cosa no está lista para no comentarla, porque me pierdo no, yo no... yo la leí, muy bueno, interesante sí. ¿Tú has hablado cuando, mucho cuando uno pierde, señores, atención equipo eh, el hilo pierdo el hilo, entonces no mejor no la usemos, traten de buscarla de nuevo y vamos a ver, no puedo míralo ahí dice, eso lo publicó Robert en su estado yo le hice un capture para comentarlo dice, soy testigo de la efectividad de esto mi sobrino jugando en el Playstation la saga Call of Ajá, duty. Ajá. Basada en la Segunda Guerra Mundial, es capaz de conocer los países que integran las potencias del eje y los, y los que conforman a los aliados. Puede también argumentar sobre la capacidad bélica de cada, de cada bando como así también nombrar a los principales generales de la artillería de cada grupo. Él con ocho años maneja esa información, yo tardé 25 años en aprenderlo. Es lo que dice Robert Abreu en su estado, yo se lo comenté de una vez. Entren para acá. ¿Ustedes qué, saben qué pasa con eso? El cambio del constructivismo al conductismo. El cambio del constructivismo al conductismo. ¿Qué es el conductismo? Bueno, eh, provoca el aprendizaje o monta su, el aprendizaje en una plataforma de estímulo, respuesta, estimulándote. Pero ¿qué resulta? En el caso del constructivismo es el propio eh, eh, alumno quien construye su conocimiento en función de su interés. Es lo que yo hago, yo aprendí ese sistema y lo aplico conmigo mismo. Es lo que debe hacerse en el sistema educativo, por eso no avanzamos, por eso por más cuarto que le metan, no vamos a avanzar. Hay que montar el, los conocimientos. La enseñanza hay que montarla en una plataforma lúdica. Lúdica es de juego. Y vamos a, vamos a llevarlo a un término más llano, que a la gente la quiera hacer. Si Blackie aprende jugando, pues vamos a montarle la información en un juego. Si Pedro aprende haciendo, armando, pues vamos a montarle la información armando. ¿Mm? Si Yerjan aprende leyendo, entonces vamos a montarle la información en lectura. Si... Eh, amable aquí a mi derecha Aprende oyendo Vamos a montarle toda la información en eso Si Carolina aprende bailando Entonces vamos a montarle la información que, ella, que queremos que ella maneje En bailes Es tan difícil eso Eso es el constructivismo Y si nosotros no entendemos eso Lo que es la pedagogía Y cómo debe aplicarse Para que la gente aprenda realmente No vamos a avanzar nunca en el conocimiento por eso que la gente cuando escucha el Nacional le sale corriendo. Porque está montado en algo que quizá la gente no le gusta. Pero aquí tenemos que ser siempre rígidos. Eh, no, deje que la gente disfrute y aprenda como quiere aprender. Porque ya esos, esos parámetros y, esos, y esa, esa cuestión tan, tan rígida ya no se usa. Por eso que los niños manejan más información que nosotros. Por eso aprenden a usar un teléfono con mayor profundidad que nosotros. Porque esto tiene un carácter lúdico, aprenden jugando, aprenden haciendo, pero aprenden haciendo y jugando, lo que ellos quieren es eh, eh, jugar Por eso es eh, que, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, los muñequitos, Popatrol, eh, Cuestión eh, Cocomelo, le enseña a los niños los colores, se lo enseñan cantando ¿Mm? Le enseñan, por ejemplo, las figuras, las formas, las medidas, las notas musicales, que yo no me las sé, por cierto eh, Las notas musicales, todo eso lo enseñan en diferentes idiomas y lo aprenden de manera lúdica Por eso es que el sistema dominicano no funciona Porque está montado en un sistema arcaico, donde el profesor es el que sabe Y todo lo que dice el profesor es así Ya no, el, el conocimiento tiene que ser montado en función del interés particular del estudiante Aprendan de los juegos de los juegos de PlayStation, aprendan de Cocomelo, aprendan de Popatrol, aprendan de todo lo demás y ahí monten la información para que la persona la pueda manejar y la interpreta de mejor manera. Muchísimas gracias.